Hola cuerpo, ¿tienes cabeza? ¡Uy, me he equivocado! No, no, no, no. en este curso no aprendíamos eso, es... Hola cabeza, ¿tienes cuerpo? Cuando preparamos una conferencia, cuando preparamos un seminario, cuando preparamos un taller, nos preocupamos y nos ocupamos de preparar un contenido estupendo, de, de llevar los mejores consejos, las mejores ideas, pero de lo que no nos ocupamos es de ver cómo vamos a acercarnos a nuestro público, cómo le vamos a entregar todo lo que nosotros tenemos. Pues, de verdad, si quieres que tus cursos, tus talleres, tus conferencias, tus charlas sean brillantes y de verdad llegues a tu público, no te puedes perder este curso, el, talle, el maestro del no verbal. Aprende que, aparte de una cabeza maravillosa con la que vas a poder entregar unos contenidos estupendos y vas a enseñar y vas a transformar las vidas de las personas, Además, vas a poder conectar con ellos y además tu cuerpo te va a acompañar en todo lo que sabes hacer. No te lo pierdas, de verdad, que merece la pena.